Hola amigos de YouTube. Soy yo de nuevo, Tar 08. Hoy les traigo un video tutorial en el que les enseñaré a cómo activar los Ganges. En Windows 10. Primero vamos al link que está en la descripción del vídeo. Descargamos el archivo. No se demorará mucho ya que no pesa casi. Le damos en saltar anuncio. Y la descarga iniciará. Automáticamente. Esperamos a que se descargue por completo. Pausaré el video mientras que se descarga, ya que mi internet es una mierda. Ya descargado lo ejecutamos. Le damos clic en instalar. Y se empezará a instalar los galges de Windows 10. Esperamos a que finalice. Como ven, todavía no tengo el acceso a los ganges. Cuando haya finalizado, le dan a Finish. Y se empezarán a colocar los garces en el escritorio. Bueno eso ha sido todo. Espero que les funcione. Cualquier duda comenten. No olvides suscribirte a mi canal y darle like al vídeo.